Muy buenas noches, espero que estén todas y todos muy bien. Ojalá que hayan tenido un lindo día, pero sé que a veces es retador, a veces eh, es necesario hacer como un espacio para limpiar la mente del cansancio. Eh, y entonces esa es la idea de lo que vamos a hacer hoy. Vamos a... Ponernos de forma cómoda, respirar profundo y hacer un ejercicio agradable y eh, tranquilo. Entonces, vamos a iniciar. Voy a compartirles una imagen que puede servir de, de punto de apoyo si quieren verla. Eh, a mí me sirve, es una imagen como de luz. Eh, cada quien ¿verdad? puede tener su sus imágenes, pero aquí es como focalizarnos en, en la esencia. Entonces les invito a que respiremos profundo y demos espacio para que nuestro cuerpo vaya descargando de tantas cargas acumuladas. Respiro profundo. Y le dedico un tiempo para relajarse, para soltar, para estar bien. paz y, y suelto. El día, las experiencias, va muy rápido. Entonces voy a parar, darme este chance de un respiro. tanto todo el día y a veces hay resistencias y bloqueos en mi mente en mi interior a lo profundo observo con una actitud tranquila de autorrespeto. ¿Cómo está el estado de mi mente, de mi ser interno, en este momento? Siempre es como yo quiero que sea. Así que con tranquilidad. Voy a visualizar que todo lo que ha pasado, todo lo que he pensado, sentido, ya sucedió y lo pongo en un saco. Lo saco de mi mente. Sí. Lo tomo y lo pongo en un saco. Este es un momento para liberar mi mente de cargas. es ese saco de todo aquello y lo cierro. Y visualizo que lo pongo para que se lo lleve el camión que se lleva todo el desperdicio. con mi conexión aquello que me haga sentir tranquilidad Tal si lo que me da tranquilidad en el alma Yo lo pudiera visualizar ya. Es lo que me da tranquilidad en el alma. Por ejemplo, ir más allá del tiempo. Dejo de pensar en el futuro, en un momento. Más allá de todo lo que me limita el tiempo. de eso que da tranquilidad en el alma pues ir a una conexión con la energía tan Es un ser que tiene un corazón de oro, un océano de perdón. sentir que la energía tan pura y sanadora del ser supremo es tan fácil sentirla y accesarla como si mi mente Pudiera irse liberando de conflictos. Como si mi mente pudiera ir más allá de problemas. Más allá de preocupaciones. que ya no genero tantos pensamientos y tan rápidos, sino que una mente conectada con la mente tan sabia al alma esprime. cercana me ayuda a trascender la visión túnel o la visión limitada a veces tengo El alma suprema, la fuente, no tiene limitaciones. estado interno. Se va ordenando. De una forma natural Soy como un ave que abre las alas y suelta la atadura a diferentes apegos, a diferentes cosas que pienso. personas que pienso mí Suelta las ramas. Va muy alto hacia el sol. Soy libre de todo un apego. De toda dependencia a cosas de las que creía, que me daban una cierta seguridad temporal. Porque la seguridad del alma no es algo externo. Es que el ser sabe que tiene alas que puede volar y esa es mi seguridad. Son mis propios recursos internos. Esto que me hace un ser el alma el alma aquello que es inexplorado que se menciona pero que poco se conoce el alma tiene mucho más potencial del que realmente soy consciente, cerrarme, cosas limitadas que me dan miedo, por las cuales me enojo, defiendo, olvido el alma que es trascendente lo más puro lo más divino y sentir experiencia tan profunda y agradable. alma suprema. Nada ni nadie más. Por un momento me dejo envolver en esa atracción tan suave hacia esa luz. Gracias a mi mente. Yeah. El estado suave, profundo del alma. ¿Qué tal si por un momento siento que en mí tengo todo lo que buscaba? ¿Qué tal de juego con esa idea por solo unos momentos? Okay. ¿Ya? espiritual está en todo lo que buscaba me siento con el propio ser cuando ya no estoy vacía o vacío cuando ya no busco llenar este ser ninguna expectativa de que alguien haga algo o de que algo suceda ya tengo todo en mí Soy un ser completo, lleno, único. Yeah. Ello que da tranquilidad al alma. Es esto. Un momento vuelvo a sentir que no necesito buscar que en el presente ya está. Sutil, espiritual, puedo sentir plenitud. Se trata de inquietar por un momento. Un momento. ya tras estado sentir Mm, -hmm. Esta energía, especialmente en los lugares donde hay tanto conflicto bélico, tanta sangre derramada, tanta pomada. esa zona la luz suave en la observo ha sido el beneficio para mí de esta práctica de no. hoy. Por conectarse, sé que no, no nos podemos ver así, no los puedo ver a todos o todas, pero sé que están por ahí eh, compartiendo su energía.